Viejo tacaño, no me quiso pagar el trabajo que hice, y todo lo que me costó tomar esas fotos. Hola cariño. Veo que no te fue bien en tu trabajo, y yo que venía a decirte que llegó la factura de la luz. ¿Otra vez la factura? Y yo ando sin un centavo. Yo pagué la anterior factura, tú dijiste que pagabas esta, ¿me toca pagarla otra vez a mí? No, no, no, yo te prometí que la pagaba y la voy a pagar. Como sea, me consigo ese dinero... Para que te tranquilices. Las estuve haciendo toda la mañana. Gracias, mi amor. Te quedó riquísima. Me voy a conseguir el dinero para la factura. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Don Pancho, gusto en verlo. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, Casimiro. Muy bien. Aquí tomando un poco de aire fresco. ¿Y usted cómo está? Preocupado. ¿No tiene unos cuantos dólares que me preste? No, mi amigo. Hace unos días unos niños me golpearon con un balón y tuve que comprar medicamentos para el dolor y me quedé sin dinero. Usted sabe que yo siempre le ayudo, pero esta vez no puedo. De todas formas, gracias don Pancho. Que tenga un buen día. Don Juan, ¿recuerda el saldo que tenemos de la investigación que hice el fin de semana? Es que necesito ese dinero. Sí, yo sé que quedamos en que el pago es para la otra semana, pero ¿no me puede adelantar algo? Bueno, Don Juan, entonces la otra semana lo llamo... No conseguiste nada, ¿verdad? Mañana voy donde mi compadre a ver si me presta algo. Tranquilo, Casimiro. Yo tenía un dinero de las galletas que vendí y unos postres que hice en la tarde y con eso pagué la factura. Gracias, mi blanquita preciosa. La próxima factura sí la pago yo, juradito.